hola bochines, ¿cómo están? estamos en otro video del canal yo soy Mago y hoy les traigo nuevos contratos de armas para CSGO así que si no se lo quieren perder, no se vayan del video bueno bochines, como siempre, antes de empezar el video si no están suscritos al canal les voy a pedir que se suscriban y dejen alto like eso me ayudaría muchísimo a poder seguir trayendo este tipo de contenido al canal para el primer contrato del video vamos a utilizar armas de las cajas fractura y gama 1 como siempre voy a dejar la imagen un ratito en la pantalla para que puedan ver las armas que recomiendo y los floats. a diferencia de otros contratos ya visto en el canal este tendrá un valor de casi 6 dólares pero este precio se compensa con las probabilidades de profit ya que con cualquiera de la caja fractura estaríamos teniendo profit y un 70% de ganar, así que es bastante luego con la caja Gamma tendremos esa Desolate Space en Battle Scarlet que nos dará un Profit de 1 dólar y tendremos una probabilidad del 10% de sacarla así que es un buen contrato antes de seguir con los contratos les comento que tengo más videos de contratos en el canal así que se los dejaré aquí arriba ahora sí, para el segundo contrato tendremos armas de la caja de guantes y de la caja Prisma aquí les dejo las armas que recomiendo y sus Floats el valor de este contrato es de unos 2.60. dólares con 60 pero a diferencia del contrato anterior las probabilidades son del 40% de sacar profit pero veamos las armas que nos pueden tocar de la caja de guantes podríamos sacar esa Cyrex en Factory New que nos daría $1.25 dólar de profit y de la caja Prisma tenemos esa Ateris Factory New que nos dará un profit de casi 7.60. dólares Así que, aunque tengamos una baja probabilidad de ganar, el profit en esta caja es bastante bueno. Sin decir que el valor del contrato tampoco es tan caro, ya que son 2 dólares con 60. Y si nos llega a tocar la AWP a en Factory New, estaríamos casi quintuplicando el valor de este contrato. Y bueno, palpitando al final del video, les traigo uno de los mejores contratos que he hecho, ya que he tenido la suerte de sacar el arma más cara por lo menos unas 3 veces en este contrato pero antes de mostrarles este contrato les voy a pedir que si no están suscritos se suscriban y dejen alto like para este último contrato vamos a utilizar armas de la colección Safe House y Control si les gustaría saber cómo hago para comprar las armas, cómo elijo los Floats y demás háganmelo saber en los comentarios y haré un video acerca de eso el valor de este contrato es de casi 3 dólares y las probabilidades de profits son Casi del 60%, así que estamos hablando de muchas probabilidades en un contrato barato en el cual conseguiremos mucho profit si nos sale esa M4 Global Offensive en Factory New. Y bueno gente, eso sería todo lo del video de hoy. Espero les haya gustado, espero les sirva. Yo soy Mago y nos estamos viendo en el próximo video. Chau chao.